va a ser una ocasión ideal para exponer y dar a conocer la variada y amplia producción editorial de toda la región, mostrar digamos, toda la, la bibliodiversidad que tenemos y en, en ciencias sociales y en humanidades y poder sobre todo en contribuir desde eh, Claxo para continuar estrechando esos lazos entre los diferentes actores involucrados en el ecosistema del libro. <música> Y lo decíamos, la posibilidad de conocer las novedades editoriales, los detalles, y con mucho movimiento en los próximos días, porque realmente, digo, decíamos, ferias del libro. Así tenemos que titular la columna y el encuentro hoy con Fernanda Pampín. Fernanda Pampín, directora de producción editorial de Claxo. ¿Cómo estás tú? Bienvenida nuevamente al Info Claxo. Hola, muy buenas tardes, Gustavo. ¿Cómo te va? Muy bien y muy ansioso con respecto a lo que podamos tener con respecto a ferias del libro. Hoy hablamos de ferias del libro, así podemos titular eh, el encuentro de, del día de hoy contigo. Sí, estamos hablando de ferias del libro, así en plural, porque estamos a las puertas de dos grandes eventos culturales. Por un lado, la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires y por otro... En, para nosotros, más importante aún, nuestra propia Feria del Libro de Ciencias Sociales Latinoamericana y Caribeña que se desarrollará en México en el marco de la conferencia. ¿Querés que te cuente un poquito de cada una? Sí, claro que sí. Primero, si te parece, vayamos a la, eh, eh, a la Feria del Libro en su edición número 46 eh, aquí en la República Argentina, que tú lo pondrás en contexto. Pero entiendo que es una de las Ferias del Libro posiblemente más importantes a nivel internacional. Y ahí, Claxo, ¿va a tener un espacio? ¿Qué, qué va a ver? Mira, la Feria del Libro de Buenos Aires, que se va a desarrollar en La Rural, en, que es su edición número 46, los dos últimos años fueron los únicos que no se hicieron a raíz de en, la pandemia del coronavirus, pero vuelve en su edición presencial y es una de las ferias más importantes y también más concurridas de habla hispana. En realidad es la feria más concurrida en, en América, en y después viene la de Guadalajara, y es una de las más importantes del mundo. Y allí Claxo va a poder mostrar su producción y tener una enorme visibilidad, porque después de largos años vamos a tener un stand propio, que también va a tener una programación propia. Porque tenemos planeado, en, por un lado, digamos, la exposición de libros, participar de las jornadas de profesionales, pero también vamos a hacer un ciclo de conversaciones que hemos llamado Palabras Cruzadas, y que es una serie de encuentros que van a ser en nuestro propio stand de referentes de las ciencias sociales en torno a seis ideas clave que son las que van a, de algún modo, a regir nuestra participación en la Feria del Libro. Y que tienen que ver con desigualdad, con feminismo, con ambiente, con violencias, con migración y con democracias. Ejes que guían nuestro trabajo cotidiano en todas las áreas de Claxo, ¿no es cierto? Y... También en, vamos a tener una serie de presentaciones en salas de varios libros, de Miradas Latinoamericanas a los Cuidados, de nuestra Secretaria Ejecutiva, Karina Batiani, de el libro de Eduardo Gruner, la antología Lo Sólido en el Aire, en El Retorno-Retorno de la Crítica Marxista, y Las Tramas del Tiempo, Familia, Género, Memorias, Derechos y Movimientos Sociales de Elizabeth Shellin Además de un libro que se llama Hablemos de Desigualdad, que vamos a hablar en un ratito nomás, que es la novedad de esta semana, pero que, del que todavía no te voy a avanzar demasiado. Pero ya estamos trabajando muchísimo, todos preparados para la Feria de Buenos Aires. Me parece increíble y queremos ahí un espacio. El Infoclaxo quiere salir desde ahí, ¿eh? Vamos a, vamos a arreglar bueno, vamos, un miércoles. Va, vamos ahí a prepararnos sí. para recibir Infoclaxo, por supuesto. Bien, ahí entonces estaremos uno de los miércoles de la feria del libro, haciendo notas, digo, generando una cobertura y pudiendo conocer de cerca lo que está pasando en ese lugar. Pero vos hablaste de dos ferias, Feria del Libro de Buenos Aires y la segunda. Y la segunda feria del libro es la que venimos comentando ya hace un tiempo. Es una feria que llamamos la Feria del Libro de Ciencias Sociales Latinoamericana y Caribeña, que va a, producirse en el marco de la conferencia y de nuestro gran evento en Ciudad de México en Claxo, del 7 al 10 de junio. En principio hay algo que queremos llamar la atención y hacemos como una alerta y es que estamos a 10 días del cierre para la reserva de stands. Entonces queremos hacer un llamado en este sentido. Y contarles que, bueno, que esta feria que es una feria en, pensada como un evento cultural eh, que se va a llevar a cabo allí en México, y va a llevar un nuevo nivel la circulación del libro en la región, porque va a permitir que editoriales, que colectivos, instituciones, participantes, universidades, posicionen sus catálogos de ciencias sociales y de humanidades en un lugar de muy alta visibilidad, en dadas también las dimensiones y las características que va a tener la conferencia y la feria misma, la diversidad de participantes de 55 países de América Latina el Caribe y otras regiones del mundo y toda lo que es la magnitud de la concurrencia y dentro de esta feria eh, no solo va a haber stands donde ya están confirmados por ejemplo Fondo de Cultura Económica Siglo XXI, en la Universidad Autónoma Metropolitana la UNAM la Universidad de Guadalajara en, ya hay un, un, un montón de stands, digamos, ya confirmados, sino que vamos a tener también otros atractivos que yo creo que son súper interesantes. Por un lado, una ronda de vinculación de profesionales, que es la primera vez que se va a dar en el marco de una conferencia, en la cual contaremos con la presencia de distribuidores, de editores, de libreros, de bibliotecarios y de todos los actores de la cadena del libro que son especialmente invitados para conocer y también para dar a conocer las diversas ofertas editoriales y los catálogos participantes. Es decir que, además de esas presentaciones de libros, charlas y actividades que vamos a hacer vinculadas a la difusión y promoción editorial de las ciencias sociales, se pueden inscribir a las rondas de vinculación de profesionales. Y dos cosas más. Vamos a recordar que tenemos una, un ciclo de charlas sobre el ecosistema y la circulación del libro en América Latina, sobre la actualidad de, de este ecosistema, con referentes de toda América Latina. Y por otro lado, queremos aprovechar este momento, digamos, a 10 días del cierre de, de la inscripción, para invitar a los centros miembros, a editoriales, a colectivos e instituciones a participar, reservando su, su stand por un lado y por el otro, inscribiéndose en estas rondas de vinculación. Porque quedan pocos lugares disponibles. La fecha límite, recuerdo, es el 15 de abril. Y, bueno, pueden consultar cuando quieran el, el reglamento para participación de las ferias, así como los formularios para inscribirse, que van a estar muy pronto disponibles en las redes de Claxo y en la página web. Y si me permitís, Gustavo, en, yo quería pasar el, la dirección de mail de la feria de la conferencia, por si alguien sí claro quiere. ¿Podemos comentarlo? Sí, claro que sí, claro. Eh, inclusive le vamos a pedir ahí a Guido para que lo ponga en el, en el zócalo y que, que sea bien simple el acceso. Pero de, tú nos dices entonces, ¿cuál es el, el mail de contacto como para contactarse y poder conocer más detalles? Es Feria del Libro Conferencia 2022, arrobaclaxo.edu.ar. Y bueno, entonces, esta feria... Feria, re, reiteremos porque ya siempre está la persona que está anotando en un papel, siempre pienso en esa situación, feria del libro conferencia 2022, arroba claxo.edu.ar, ¿es así? Exactamente. Bien, bien, ahí lo vamos a poner entonces abajo. Entiendo que en ese mail podrán consultar detalles, poder saber para participar de esto, que aparte, no se imaginan lo que va a ser el espacio de la Feria del Libro. Es un gran espacio, un gran lugar eh, que realmente va a tener eh, de todo, una gran carpa, pero gran carpa eh, en todos los sentidos, con un montón de actividades. Y, obviamente, son espacios que tienen una cierta limitación, digo, más allá de lo de lo impactante, importante que va a ser el espacio, pero tiene una limitación clara siempre. Entonces, entiendo que ahí, Fer, tienen que escribir como para poder tener más detalles, conocer más cuestiones. Y, por supuesto, y hacer la, la inscripción formal, ¿no? Es cierto, porque estamos recibiendo muchas consultas, pero, bueno, en poder a, acercarse y, y hacer la inscripción. Y realmente creemos que,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 desde eh, Claxo para continuar estrechando esos lazos entre los diferentes actores involucrados en el ecosistema del libro, porque sabemos que la circulación del libro es un problema en América Latina y uno de los objetivos de esta feria es acercar esos actores. Me parece que eso es realmente fundamental. Genial, Fer, entonces, porque con dos anuncios, dos ferias, con muy poco tiempo inclusive entre una feria y, y la otra. Pero entiendo que no quedaba acá. Tenías novedad editorial. ¿Nos adelantás la novedad editorial del viernes? Por supuesto. Adelanto una novedad editorial que es un gran, gran libro. Es una nueva colaboración con Siglo XXI. Es un libro que ya pueden encontrar aquí en Argentina en librerías y pronto en América Latina, que se llama Hablemos de desigualdad sin acostumbrarnos a ella. ocho diálogos para inquietar el pensamiento progresista en que coordinan Karina Batiani, nuestra secretaria ejecutiva, y Nicolás Arata, director de formación. Los dos dialogan con referentes del mundo académico, de las políticas públicas, de los movimientos sociales, para armar una reflexión conjunta que brinda herramientas reales para pensar una salida a las inequidades estructurales en América Latina. Digamos, es un libro que espera brindar las herramientas necesarias que ayuden a reflexionar sobre un nuevo contrato social y ambiental entre el Estado, las ciudadanías y la naturaleza. Es una serie de diálogos que proponen convocar al pensamiento progresista de la región para poder poner todos esos recursos intelectuales y su potencia política al servicio de lo que decimos siempre, cómo construir nuevos horizontes, ¿no es cierto? Y bueno, en... Dentro de, en esos, la, de la... en esos diálogos, Fer, me quedo ahí muy intrigado con quiénes son esos diálogos. Entiendo que están ahí abajo. No sé si los tenés cercano o paralelo, te estoy tirando este, no, una no, dificultad. Puedo, puedo recordar varios de ellos y a sí, ver, a ver. contarles que dentro de estos diálogos hay referentes ineludibles hoy del pensamiento crítico latinoamericano, como son Rita Segato o Aventura de Sousa Santos, Adriana Puigros el colectivo Jóvenes por el Clima, Elsie Rockwell, Pablo Gomaro, Darío Zeta, Gioconda Herrera, Las Tesis. Es un libro, digamos, que entre todos los participantes estructuran conversaciones en torno a temas que nos preocupan, que decíamos, como decíamos también, los que van a pensar la feria del libro de acá, ¿no es cierto? La migración, la educación, el género problemas de género, ambiente, cuidado, juventud, democracia, en una reflexión que es coral. Y en este sentido es un libro que constituye un gran ejemplo del tipo de trabajo que se promueve en Claxo, que es la construcción de una red, de un tejido de pensamiento social que busca influir con ideas y acciones en el futuro de la región. Fernanda, la verdad que increíble, muchísima información. Un libro que ya sabemos entonces cuál es la novedad editorial y que sin lugar a dudas va a generar muchísimo impacto. Y la posibilidad eh, concreta de conocer dos ferias del libro: la Feria del Libro de Buenos Aires, la eh, Feria del Libro eh, en la novena conferencia. Bueno, realmente muchos datos para tener, para ir anotando y para ir agendando sobre todo. Así que gracias por este encuentro. Gracias, Gustavo. Fernanda Pampín, directora de publicaciones de Claxo con muchísima información, con muchísimos datos de lo que van a encontrar en las Feria del Libro. En serio, este, el, el, lo que va a ser el stand de la Feria del Libro de Buenos Aires, lo que va a ser el espacio de la Feria del Libro en la UNAM, en el sector de las islas, realmente, eh, va a valer la pena hacer ese recorrido entre lo que será una gran carpa principal, la carpa de la Feria del Libro, la carpa del Festival de Cine, va a ser un gran espacio de las ciencias sociales, que va a ser el lugar para estar. Si todavía no te inscribiste, tenés que entrar a conferenciaclaxo.org, conferenciaclaxo.org o RG, y ahí vas a poder inscribirte eh, con acceso totalmente libre, digo, para poder participar de las actividades. Así que es importante que ingreses ahí es lo que te va a dar la posibilidad de tener la inscripción para ingresar a las actividades. Vamos a dividir y ya estamos con el momento audiovisual del Infoclaxo, una película que se pasa en el Infoclaxo en vivo, sí, una película breve, un corto, un minuto, el del cine minuto. Dividimos y ya estamos con eso.